Estamos en el barrio San Alberto acá en Urlingan, la verdad que es un evento muy emocionante porque se hizo la pista de, para los chicos del club. Estamos acá en el club Nuevo Rollito. Buenas tardes, nombre maestro. Bueno, llegó el día. Ya están esperando soñados. ¿Cómo vos te sentís personalmente y la gente del club? Para mí como para todos los chicos es muy importante. Yo por eso no lo hice nada. Saludito. Y a llegar y llegó, veo, veo, algo que, ahí, da que nos da tomado a pie para un montón de cosas. Más bien, más bien. Y estamos ahí? con ¿La, quiero, la, la presidenta del club. Anabela Valdas. Bueno, la verdad que para vos, esto que está pasando, que venga todo el barrio, ¿no? que, ven, que venga todo Hurlingham para acá, a, a tu club, me imagino que debe ser muy emocionante. Muy emocionante, aparte ah. que nosotros estamos muy emocionados, contentos, ya lloramos de ahí y compartirlo con toda la gente de la yo me con la gente del club de tantos años, que acá. A de momento, la gente que estuvo desde el principio, hace 20 años, hoy están acá como una idea que siempre la soñamos, en realidad la soñamos, nada más que era imposible, digamos, no a ser posible. ¿Cómo arrancó ser... la historia del ser... club para el ser... que no sabe? Acércate un poquitito más El club era un ser... Oh, un grupo de gente eh, decidió darle un poco de vida, pensando en que entre ella estaba en esa valera, eh, que, que por ahí fue un poco la, la idea, lo armando, también estaba armando con Juan, que estaba en la sociedad de momento. Nosotros estábamos en el centro de la comedor, acá en el barrio, y ellos tenían, hacían fútbol acá cerca y bueno y de ahí empezó a trabajar se empezó a trabajar para eso la nada, o sea, era pasto que nos tapaba la cabeza ni siquiera campo era claro. que sale, hubo Me, me imagino un montón de chicos que habrán pasado por acá, por el club, tanto local como, como visitante. ¿no? Y el tanto tiempo. Más bien. Porque el eso, eso te iba a decir. El puente, la pista. Si decimos acá a cinco años, el club echado, ¿no? Como decís vos, este que es <risas> el puente, la pista se fue. Y el año 2019 para nosotros va a ser mismo que... para Rayito va a quedar marcado como el año del renacimiento claro, claro, más bien, más bien además con la situación del país que está hoy por hoy yo siempre digo que el club de barrio es el lugar donde los chicos por lo menos o las familias vienen, disfrutan, se despejan y después vuelven a la realidad, a pagar factura de gano, de o pues, o bueno, no, Pero sí, como decís vos, los clubes de barrio eh, nos cuesta mucho hacer todo lo que hacemos y, con, con todos los clubes, a mí me pulmón, y, con, cada vez cuesta más porque las cosas eh, no, no, son complicadas. Poder recaudar el los pecados, porque la no, gente se, eh, no terminó si, no, no no la gente terminó antes. Entonces, cuesta. Entonces que una municipalidad... esos no lugares que siempre decimos a los chicos hay que cuidarlos porque son el futuro y a los grandes no podés tirar un costado, hay que estar ahí porque son los que te transmiten un montón de, de experiencia y son los que, que estuvieron como hoy. Hoy nuestro playón vos sabés eh, va a llevar el nombre de Ángel Alita Víctor, el abuelo que viene acá es, siempre, o la ves, no puedes creer que ella nos transmite a nosotros la energía para seguir con más bien, más bien. Bueno, ¿y alguna anécdota de la cancha de tierra que no está más? Yo, anécdota de venir, Una, una que se te una. cruza por la cabeza. Ay, no. De venir eh, por ahí, porque nosotros teníamos sábado, sábado, jugar, porque la comida de semana se complica, porque los bueno, chicos van el medio, porque una tarde. Y, por eso, y bueno, justamente yo estábamos acordando más de una vez que por ahí llovió un día viernes y de venir. Viernes a la noche, con los secadores, a sacar el agua, para Acá que todo río se comparte uh -huh. sí. uh -huh. el ábaco sea, y hay, hay muchos pedagrafos en el campo. Entonces, bueno, venir a la noche y ponernos a sacar la cancha para poder jugar. Y también hago un café, antes que me tocó estar con las inspecciones, ¿no?, diferentes y diferentes que realmente se ha ocupado de los va de trabajo. Y eso es lo que yo admiro. Porque hoy nos tocó a nosotros. Pero durante todo este trabajo nosotros veíamos que estaba haciendo plazones que nosotros. Sí, sí, estábamos acompañados. Y nosotros despreciamos, nos vimos a soñar, pero en algún no nos va a tocar a nosotros, porque veíamos. Y eso es lo que yo me quedaba con el porque Yo mi Ere, que la no que la tuve todo todos ah, jugaron sigue acá ya vine, ya todos venido. jugaron acá me tocó estar como mamá hoy me toca puesto, pero yo estoy como mamá yo sigo, yo, yo amo o sea es todo, para nosotros es todo ¿sí? y bueno, y por eso aún también eso, la verdad que nosotros, o sea, va a tener siempre el apoyo porque los clubes de barrio están hoy no cobramos cuotas no se le pide con la tarjeta por ahí pues, vamos, mamá, entonces eso ya hacía muy difícil cualquier mejora que querían hacer y más nosotros acá <risa> se rompía cosas, pasaba cosas y bueno ahora tenemos mismo... fe y esperanza <risa> y tenemos el techo. hoy nos toca mirar el inflación y se está bueno bueno, felicitaciones. No, Muchas gracias. ¿Al Alguna anécdota vos del fútbol infantil, un montón. Pero bueno, ¿cuántas veces saliste campeón en esta cancha? ¿Alguna anécdota que quieras contarle a la gente? Yo, campeón, tuve que salir con la 98. Y anécdotas, tengo un montón de anécdotas y guardarme una hora sería a lo mejor pero, pero, pero, sí. obviarme de algo que viví como viví. Eh, yo dirigí la 98, pero viví prácticamente con todas las categorías. Yo practicaba la 97 la y si había 99 practicando 99 y un año tuve que dirigir la 2000 y después tuve que retirar la 2001 y después la 2004 y es que cuando empezó la 2003 empecé con la 2003 la 2005 empecé la conmigo eh, hay muchos chicos que juegan en otras categorías que se iniciaron conmigo y eso es un montón de cosas eh, la 98 bueno, fue la primera categoría que yo eh, agarré en el club y la primera que retiré entonces de esa categoría tengo De campeón, vayan no los chicos de los campeones, lograrse un propuesto, campeonato, un buen equipo siempre, siempre un grupo de padres que nos acompañó siempre, que acompañó siempre al club. entonces las la 98 quedó Martaí, pero igual estuve por todas las categorías, así que y lo que hablábamos el otro día con el tema del futsal, la, única, la última que te hago, con el tema del futsal, volvieron familias que, que no estaban todavía en el... Que, que se fueron del club y volvieron. Sí, sí, el futsal trajo, trajo la familia de sus chicos grandes que se retiraron, volvieron los chicos grandes volvieron por acá, chicos que se retiraron conmigo, eh, como dijo ella recién, que tienen los hijos que se retiraron acá, yo también, Tengo tres hijos varones, mis tres hijos varones eh, se retiraron acá y, y, hoy, ahora están y hoy están jugando los tres en el futsal, así que es sábado y domingo ya bolsito desde nosotros, parte de la familia, parte de la vida, estás en la semana siempre algo que hace falta, qué no hace falta. Vas, vas a trabajar y cuando volvés a tu casa decís, che, antes de pasar, paso por el club a ver qué onda. No. Y, y, y estoy trabajando y mensaje todo van a ver. ¿Qué falta? El domingo que tenemos que hacer. Claro, Entén, ¿Cuándo cómo? todo el tiempo, yo estoy trabajando y hablando de se está tomate, Y, y no, estás diagramando. Se, sí, y mi señora se enoja porque me decía, ¿quién es? No, del club. Otra vez del club. ¿Otra vez de club? <risa> Así que por eso digo que es parte ya de la vida. Claro, bueno, felicitaciones a los dos, felicitaciones a toda la gente del club, a las familias, a los chicos, a toda la comisión del club. Y bueno, muchas gracias también por dejarnos estar partícipes en el día de hoy. No estar acá siempre. Muchas gracias para vos también. Gracias a vos. Muchas gracias por estar siempre con nosotros, por estar y acompañarnos en todo. Lo mejor es el buffet. Ah, sí, la chica del buffet es una mejor. Sí, sí, sí. sí. Pues, bien, bien. Hay comida, hay música. Bueno, no. que ande todo muy bien.